Hola, hola chicos, aquí les traigo un nuevo video, eh, este no es Critical Ops, este es Free Fire, y bueno, este, vamos a jugar un rato, este, no olviden suscribirse chamos si ya estás aquí en este canal, suscríbete, no te vayas sin suscribirte al canal, y así podrás recibir todas las notificaciones que yo voy a estar subiendo videos, y pues para que no te pierdas un, de uno de mis videos. Este, bueno, también subo de, de Critical Ops y de Free Fire. Casi, este, Free Fire, este, no lo juego mucho, pero ahí estamos aprendiendo un poco, un poco más, más. Este, fue épico lo que pasó al final, creímos que no le íbamos a ganar, pero sucedió un milagro y pues al último la tuve que reventar a esos chamos que se me atravesaron y pues fue muy grande la, la lucha que tuve, que tuve. Pero bueno, en fin de cuenta, si estás viendo este video, suscríbete ya, suscríbete, toca la campanita, activa y vas a ver mis notificaciones cada vez que yo subo un video YouTube te va a enviar, hey y yo el 25.38 38 va subiendo un video, ahí está, suscríbete, ok, bueno, los dejo con el video y pues espero que tengan un, un, un día muy lindo y pues una semana muy buena. Y pues hasta luego Hay que comprar el dinero Uy el traje me salió medio rayo <ríe> No puedo comprar armas arma, eso es trampa <ríe> Ya le voy a llegar la arena por favor regale arma da a dormir enfermo sin sin miedo Manco! First blood <variasindruckaciones en _ coinos¨> <gl percentages out> tengo <ve toggle> arma, <kasurra> güey, vale, no puedo hacer nada. Bing! Comprar el arma de este. <voir recognizeTAKE> Qué huevada, Uy, no puedo comprar arma. A Rusia, compra una arma. Hoy no puedo comprar hoy. First blood. I got all Double kill. Hacer más... Hacer ya Hacer a Hacer más... salió medio lámpara, no puedo comprar nada hoy compré <risa> no arma First blood. Oh. ¡Muerte! ¡Merca! ¡Arriba! arriba. Recuperé. ¡Dame un arma! ¡Dame un arma! First Blood. ¡Está tocado! ¡Me he no ¡Me no me juro! kill! ¡El otro, está el otro! yo! W, cuidado, W! ¿Está W! la pared?